Vale, pues nada, ya están ¿no? Ostras, eh, eh, eh, eh. Que Hanan se viene a hacer mítica. <ríe> <ríe> uh. Yo lo veo, eh. Yo lo veo. A mí no me parece mal. Si estamos... Por favor. Si, si nos indica, nosotros vamos. <ríe> <ríe> Let's go. Listo. Pues yo no lo veo mal, ¿eh? Sí. A ver, como... no te digo ya de sacar el logro de las más 15, porque. No, pero el de <risa> lo veo las un poquito más 15, la verdad que. Sí. Me quedaría sí, sí, feliz. Sí, sí. Hmm. Satisfecha. <risa> me sirve. Me sirve. <risa> sí. Sí, no sé, al menos antes del, del próximo parche. Pues ya estamos debajo sí, de la cama sí, con sí. la basurita y las cosas. Doña, espérate, sí, mal, vale, oye. ya. Vale, aquí había que coger el. El cocho. El, cocho, el cocho. Vale, pues cocho te, te diremos, Hanan, si te pillamos. Así por lo menos sí, sí, no tendremos sí, sí. que esperar tropecientas horas. Ah, pero ¿subo yo o subes tú? No, sube tú Yo voy a volar menos, eh. Ya, ahí, suéltame, suéltame, suéltame. suéltame ya. Que no había que tirarlo hasta el fondo, que estuvimos haciendo las pruebas y no... ¡Hala! <risa> vale, así no era. Ahí va. O... <risa> ¿O ¿Qué sabes? Vale, no, no cargues tanto. Ahí, ahí, más o menos. A ver cómo va eso. ¡Ah, ya está! Era un logro. ¡Ah! O... <risa> Ay, bueno. Es que no entiendo, es que no debería salir de ahí el coche. Bueno, ah, bueno, sale de aquí, ¿no? Sí, en claro. Ah, vale, bueno. uh, pues no sé, habrá que ir en plan por aquí, por el castillo o algo. Ah, ¿eh? ¿No? Sí. Ah, vale, vale. Pero si me quito desaparece, ¿no? No. Uy. Ay, empezamos bien. Sí, si me quito ah, pues desaparece. De A ver qué me haga otra vez con. Sí, con los a mí controlos. también a mí me pasa. Estoy un poco frío y. Vale, pues voy a explorar, a ver. As. Ah, sí. Vale, vale. Vale, aguanta Vale. Bueno, sí lo estás viendo. Qué bonito, tú. ¿Quién tuviera una piscina de bolas mortal en su, en su habitación ¿Uy, ¿Y esto? Vale, le quito ya. No, es que no sé qué tengo que hacer con esto. A ver, quítate. Ah, vale, no me. Muevo. Vale. Vale, a ver, aquí hay varios botones. Ah, vale, el amarillo. Más fuerte. Vale. ¿Se aguanta? Tú, por si acaso, salta. No, pero quiero que los cambies. Uh... Vale. Vale. Vale, pues yo te digo, ¿vale? Vale. Uh... Vale. Vale. Tres, dos, dos uno, uh... ya. Uf, vale. Hasta ahora oh, apuraíllos. Apuraíllos, sí, sí. Vale. Tres, dos, uno. Ya. Vale. Vale, muy bien. Ah, ¿Vale? tengo ahora, aquí el botón 4 Cuatro. Ah. Vale. Vale. Vale Uy, no puede ser Uy Ah, vale Ah Vale Por aquí, ¿no? Sí, es que allí en el fondo hay otro Ah, ¿otro, otro qué? Sí, o agujero ah, pues sí. a ver si se habrá por aquí oh, yeah. Uhhh, que ¿Qué? ¿Lol? ¿Qué? Mm, no entiendo qué suena. No sé si será algo. No, igual ahora los tiras todos. Ah, pues no lo no, no sé. No, simplemente pues estaban salido. mal puestos. Van ahí para que te entretengas. Vale. Uy, voy, voy, voy, voy, cuidado. <risa> vale, estos son un sí, poquito más pegados. No, no, no, pero, o sea, no te caes. Ah, sí, sí que te caes. Sí, sí, sí que No, que pensaba, pensaba que te quedabas pegado o algo, A ver. ¡Uh! Oh, se me salvé. A ver, suscrídate. Vale, bien, bien. A ver si vienes aquí o... Ah, no. Volves ahí. Vale. A ver, vamos a hacerlo en orden. Uno, dos, tres, uno... Uf. ¡Y! A ver. Haz. ¡Uy! Pues no, ya está. Ah, nice. Jefe. Vale. <ríe> vale. ¿Por aquí no? Sí, por aquí. Ah, hostia. Estaba mirando yo para atrás, soy tonto. <risa> Ay, sí. Ah, es que no, no... Hacer, hacer el doble salto te penaliza un montón. Uh -huh. Haz solo un salto porque si haces doble salto y haz uno, dos, uno o oh, bueno Nice yeah. oh, oh me encanta <risa> oh. Como Ay te has desconectado No Ah, me pone. No, no. Ah, pues se ha caído en el servicio de EA. ¿Te puedes mover? Sí, eh, sí, sí. Ah, sí ah, mueve vale, vale. Tú. ¿Me ves? Sí, sí. Vale, eh. Ah, ah, ah. Ya, entendí. Sí, exacto. Mira, pídeme si necesitas ratón. Vale, ratón. León. No tengo. Ah, te tienes ah, que cambiar. Ah, vale, me tengo que cambiar. <risa> vale. ¿No tienes león? ¿Nul? Ah, vale, bueno. sí es que no me acordaba. Vale, eh, ratón. ratón. Vale, me cambio. Caballo. Eh, ratón. Cerdo. ¿El oso? Eh, perro. Oh, oh. <ríe> perro oso. <ríe> <ríe> vale, ahora me toca. Vale, la rana. ¿Eh? vale la otra bueno pues da igual vale perro vale león el, A... ¿Eso? ¿El S? la esa el ese. la rana vale el león Yo tengo aquí la vaca. Vale. Sí, sí, sí. Ah. Vale, dale a la vaca y dos. Nice. Let's see. Where to next? after <risa> have ready <risa> El de <el> ese <beso, risa> yo bit <risa> ah, <risa> yes. El Abacus. Long have I dreamed of scaling its peaks. Me oh, oh. oh, oh, oh. está bajo. Vale. Oof. Hecho. Me he Es que no veo nada. Gira la cámara. Son agarroto. <risa> vale, a no, la que. No, no, porque no se debe caer nada ahora. para ¿Se hizo la luz? Sí. Vale, sí, a lo mejor. Vale. Ok, let's go. Let's Eh, ¿por vas <risa> tú sentada y yo ahí agarrado? <risa> Parece que tenemos que resolverlo? Me ayudó con él el otro día. Esto será fácil. Ah, no, 6 y 6. ¿Listos? No, no, no, ah, es, no es que no, cada pues uno Dios. tiene que esperar en un. ¡Oigo! ¿Qué? ¿Y de blancha? 5 y 11. No. Y ah, no, que está. Vale, vale, que resulta ahora. 6 y 5, 11 está bien. <risa> Uy, vale. 6 sí, sí, y 12. 8 y 4. No no. ¡Buah! A memory game. Not my strong suit. Siete. Oh, ah oh. Ah, oh. oh vale. A ver. Vale. No. Está overrí aquí. Vale. Espera Oh, Overkill, ahí. Right? Eh hey, la banana. Banana. Vale. ¿El pues banana mm -hmm. dónde está Vale. Ah, perdón. Vale. Dale, dale, dale. Joder, <risa> es que va con el tiempo, va ¿no a salir más rápido. More It's draw by numbers. <risa> oh, I can do that. Izquierda, vale, 6, vale, el 7, ahora el 8. <risa> sí. A ver, no, no, entiendo. no entiendo cómo va. Dime. No, yo tampoco. 3. Vale, tú, es que tú lo haces izquierda, y derecha. Lo hago y te pongo a derecha. Vale, vale baja, 5, baja, 6, baja, o sea, sube. 7, baja 8, 9 ¡Ah! <ríe> Tenías que subir Sí, pero no vayas tan tan tan tan rápido porque si no no llegamos Vale, vale Venga, dale Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora sigue, sigue Vale, al 6 Vale, ahora al 7. Vale, ahora el 8. Vale, el 9. Vale, el 10. Dale, dale. Dale, dale, dale. dale. Vale, el 11. Vale, el 12. Uy. Es que hay que ir ultra rápido. Sí, me da que sí. Venga, dale, dale, dale. Dale, dale, no pares, no pares, no pares, no pares. Sigue, sigue. Sí, pero es que necesito que bajes. Vale, pero, sube. pero sí. Pero. Tú sigue dándole. Si yo, si no veo que no estamos. No, a 18. A <risa> 23. 24 arriba todo. Sube, sube, sube, sube, sube. Vale. Baja, baja, baja. Baja, baja, baja. Sí, pero si no vamos a la izquierda. ¡Sí! ¡Bueno! ¡Clavao! <risa> <risa> ¡Clavao! ¡Ah! <risa> oh, ¡Un ratón! Un ratón. <risa> ¡Michi! ¡Vamos! Oh, ¿eso qué es? Don't tell me we have to play with every toy Rose has. Labyrinth games. Oh, those are fun. Why are you so excited? I used to love them as a child. Well, never seen you play them with Rose. Of course I have. She beats me every time. It looks like it's interested in some cheese. Ah, ah, ah, ah, ¿qué has hecho? ¿Qué has tocado? Darle al botón ah, Levanta aquí algo El queso Eso, vale Pues hay que venir aquí y hacer algo Jugar, ¿no? ¿eh? Sí, entiendo que sí, pero no sé muy bien cómo Ah, vale Y hay que ir equilibrando, cuidado No, Ay. baja, claro, estaba subiendo ya tú. <ríe> <ríe> <ríe> vale. Uf. Vale. Yay. ¿Qué hago? Vale, y ahora vamos al siguiente Dios Está difícil, eh Buah Este está complicado Vale, cuidado, despacito, despacito ¿Qué? LOL No, mijo Ah digo, como hay que volver al otro Vale Vale Vale, vale, estamos mucho sí. Vale, ahora Despacito, despacito Hacia este lado Así en... Es... What, ¿por qué? Aquí en quesito, güey Vale Vale Vale, ahora, despacito. Vale, vale. No, pégate más hacia abajo. Vente más para abajo. Vale. Y ahora, como más hacia acá, hacia que vaya en diagonal. Vale, nada, y ahora para abajo. Oh. Ah, vale, no. Y ahora ya se ha quedado ahí asegurado. Ya sí. le damos. Y el ratón tiene su quesito. Ya, eh. Su Qué bueno, eh. <risa> ahora sí, eh. Ahora sí que tiene el Ay, energía. pobrecito. Ay, ay, ay. No sí? puede llegar. A nada, ¿vale? Ay. Aquí, aquí. Oh. <risa> <risa> <risa> oh. ¿Eh? Oh, oh, oh, sube, oh, sube, sube Se había ido ya Ah, oh. Oh, oh. ah El pozo <risa> Vale, aquí que juntitos vale. vale, tres, dos, dos uno, uno Ya Al otro lado. ¿Qué? Oh, vale. no, esto está feo, ¿eh? A ver. ¿Qué? Vale, no, y se queda. Se queda todo el rato. Hay que ir corriendo, entiendo... Vale. Ah, vale, ya. ¿Sabes cómo te digo que sueltas la de esta y te vienes para acá? ¿Y esto ahora qué ha hecho? No lo sé, pero uno tenía que ir por Espérate, no sé si llego, eh Casi lo hackeé Nada, no pasa nada, subo Bueno, creo que no hace falta el... Estrictamente el otro a la vez ¡Uy! Me he tropezado Sí, tampoco. poco Uf, te da. ¿Por qué? No. Ve corriendo. Sí, sí, sí, más corriendo no puedo ir. ¡Ay! Da igual, bajo y le doy al verde también Pero da igual, si no lo hago bien no estaremos fallando igual 3, 2, 1 Ya ¿Vas tú por el verde? Sí Vale. Uy Me caíro mi Ay No sé ahora cómo hay que saltar. Antes lo he hecho por pura suerte. No, en serio, no sé cómo hay que saltar. Hay que saltar primero en la pared de madera. Ah, para otro, lado, ah, Hay que saltar primero en la pared de madera y luego para... Vale, ya estás? Vale. Sí. Ah, vale, le da corriente a la Vale. Okay. Hi. Hi. Nice. las puertas estas. ¿tú? Sí, me ha tentado la gracia. Uh, uh, uh. de fin. Eh, 20 menos ocho Hay que cargarlas de airecillo primero. Really. Ah. ¿Ver Dale? Vale. ¿Y el otro? ¿Y Sí, es lo que estaba. Tienes que saltar a eso. No llevo. A ver, dale a este. Vale, dale. Eh. ¿Por qué? Ah, Vale. Vale, no. ¿Por qué? No entiendo. No, porque va, gi va girando. Ah, va girando. Lol. Mm, sí. Ah, no, no, no, no, no. Es que se ha vuelto a a su sitio Aguarda ah, No, vale, ya entendí Vale Vente, vente aquí primero Sí, sí, levántame este Vale, y ahora que estoy yo aquí girando Necesito que tú te pongas en el otro En el otro Sí, sí No, no, o sea, tú te pones ahí en el rosa Mientras yo estoy aquí tirando del dedo Claro, y yo ahora te levanto para que tú te enganches allí ¿Sí? Vale uh -huh. Ahí No llego. Ya, es que lo he hecho muy muy mal <risa> Porque he, he fallado como tres veces el control Y ha sido como, no Vale. vale Vale Ok nah, Ahora llegas allí hasta el otro lado Y no sé qué más Ah, wow Vale, ok El verde ¿El verde? Sí Vale Vale, y ahora Necesito que tires el rosa Vale, dale En serio Ah, Repítelo de otra vez Voy Vale Vale, pues ahora Cuando eso, el rosa, dale ¿Y cuando tú me digas Dale, dale Sí. Vale. Eso, Eso. es. Eso. No, espera un poco más. Espérate ya que sí, sí. vale. Oh, aquí. Vale. Me pongo aquí el incógnito. Una cascada de limón. <risa> <risa> ¡Oh, un coche. Una piscina. No me tira para por el No, no, yo primero. No, yo primero. Yo pri eh. ¡Oh! ¿Se puede? ¡Qué guay! Oh. <risa> <risa> oh. <risa> ¡Ostras! <risa> ¡Qué bueno! No, que. Ah, que le das ahí, dale. <ríe> y a ver qué te dice. Y haces la acción que te pida. Ol oh, olol. Va, agáchate. Supongo que ahora no logro que es hacerlos todos a lo mejor. No, digo, verás Uy Nunca noche Uy Uy uh. hey, No se puso en el coche No Ni... Aquí hay una ¿Con esto Pero qué es se es hace? Que no... no sé Bueno, había Antes... que girarlo ya no, Ah, ya lo has girado sí. Espérate porque aquí hay otro Ah, vale, es para evitar Vale, vale o sea, ya no salen bolas verdes y ahora con ah, las vale, hielas el de amarillas. De amarillas, se supone. Vale, sí, sí. Está bien hecho. ¿Vale? Uy, ¿cómo pasamos? Ah, vale. Para arriba. Eso es. Uh. Dale, dale. No sé, ah, de momento parece Ajá. una bruja con sombrero. Vamos a dibujar el pico. No, ¿a dónde vas? Ah, bueno, vale. Y aquí cerramos el gorrete. Y ahora mucho más a la izquierda. Vale, y ahora a la derecha, para cerrar el gorrete Más, más, más Y cerramos todo el gorrete, claro Y esa ahí tiene la bruja la nariz Ah, vale, vale <ríe> Ahora tío para la izquierda, vamos a hacerle pelo No sé dónde estamos Vale, estamos no por no ahí tanto. Más, más, más No tanto Vale, aquí Vale Aquí, sí Ahora ves echándolo a la izquierda poquito a poco Ahí, le como melenilla. Eso, eso. Eso, eso, sea ¡Ah! sea así, así, así, así, así. <risa> Para el suelo. ¿Vale? Ajá. Y ahora subí un par de Derecho. Hay que acabarle el, el pelo. Así. Eso. ¡Ah! Nada, maravilloso. <risa> parece, parece un perro, ¿no? ¿Un perro? ¿Como un, un perro? perro? Un perro brujo. ¿Un perro brujo? Anda, no es lo nuestro, eh. No, no, no, no. Vamos no. a. Anda, vamos para la T. limpito. Exacto. Esto es como el gimnasio, lo tienes que dejar cuando te lo mataste. No dejéis los pesos en la. en la máquina que queda muy feo. Sí. Oh, sí, esto me encanta. Ay, te ponen aquí las instrucciones, qué bueno para que juegues, por si no la habías visto nunca. A ver, va, me la juego yo con un. con un no Ah, te toca. A ver, vale. Te toca. A ver, espérate que voy. Uy. Uy ¿En Venga. serio? Es como la ruleta rusa, pero peor. No, este no, me ha mirado mal este. Uy, este está ¿Seguro? como muy flojo Este Uy, ese, No, ese no me ha bajado Coño, <risa> lo sabía Estaba muy flojo ya. Hasta ah, que son sonidos, ¿no? Una bolacha ¿Qué textura tiene el puff? es maravilloso con las luces y todo eh es por aquí no lo sé hay mucha habitación dios es que un cofre un cofre ah, algo.